A los 80 años usted que me critica es porque nunca entenderá lo que se siente haber estado ahí usted que me juzgue es porque nunca vivirá lo que viví en mi colegio fui criado con mis amigos que se volvieron mis hermanos Soy formado con disciplina, con respeto y humildad Y si mi voz hoy se levante se en honor a la verdad Protestaré por mi familia, gritaré por mis colores Si me preguntan, soy Mejía, defendiendo mis valores Del pueblo soy, del pueblo vengo, y eso nunca cambiará Que no se hace sino se nace, siendo Mejía, hasta el final que no entiende, no comprenderá Lo que es amar a estos colores, defenderlos con lealtad criticará mis sentimientos Yo desde el fondo de mi alma me muero por regresar Aquí viví y aprendí a volar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 A los 80 años.